o ha impactado la propuesta, eh, los, los temas desarrollados por nuestro eh, conferencista de la noche, pues solamente levanta su mano, no hay ningún inconveniente, y con mucho gusto, por favor, para que nos dé su opinión sobre el tema. Desde Perú, de repente nos vamos a la selva peruana, o nos vamos al norte del continente, a Colombia, a Centroamérica... O nos vamos a México también, claro que sí. Anael Pérez, desde México. Adelante, amiga Anael, el micrófono es tuyo, te escuchamos. Adelante, amiga. A ver si le ayudamos, creo por ahí, ¿no? Oh, ok. Hola, hola, buenas noches. Bueno, primero que nada agradecerle al doctor Boris porque fue una excelente ponencia el día de hoy como, como todas las que él nos da y nos brinda este, eh, algo que también tenemos que, que aprender es que la experiencia de alguien más no quiere decir que sea tu experiencia, este, porque a veces en esta cuestión sentimental le platicamos al que más confianza le, tiene, le tenemos, que a veces ese es el más, este, al que le pasa todo, ¿no? Pero es por su programación y nos, nos llena de ese miedo, que a veces ni siquiera es tuyo, no lo conoces, pero como te dijo alguien más, te lo adoptas, ¿no? Este, eso es como algo que, que estaba como teniendo en, esta, en este punto. Y otra es que... Parte del crecimiento de tener una inteligencia emocional era lo que bien nos lo decía ahorita nuestro querido doctor Boris es aprender que el conflicto tiene que pasar, pero también en el proceso de resolver debe de ser de una manera armónica. Un conflicto no es una guerra, eso hay que aclararlo, un conflicto es un proceso de aprendizaje, porque a veces... Nos ponemos los guantes todos los días y andamos luchando contra todos y contra todo, ¿no? Y eso creo que también es parte de este proceso, ¿no? Y pues, bueno, agradecer mucho la atención de, de ustedes por hacer estos miércoles maravillosos donde aprendemos mucho y pues saludos desde Xochitepec, Morelos. Gracias, Anael Xochitepec en Morelos, México. Bien, aquí también, eh, doctor Boris, eh... Destacado catedrático y psicoterapeuta, Mario Salazar comenta un tema muy actual y necesario para comprender las relaciones humanas y su perspectiva de mejoramiento. Gracias, Pucalpa, gracias, región Ucayali, gracias, amigo y maestro Mario Salazar, por su comentario. Sí, estamos en los segundos finales. Si hubiera alguna otra inquietud, alguna otra participación, algún otro comentario. Sigue llegando las felicitaciones, la familia Cueva también. Gracias, amigos. Gracias por, eh, como siempre, acompañarnos. Muy bien. Adelante, don Jorge Francisco Carlos y Portillo y Núñez. Mire, si usted traza amigo o amiga que está en la sala... Una línea recta desde Lima, Perú, donde nos encontramos nosotros, por lo menos el doctor está en la selva, hay 5,849 kilómetros de distancia entre Lima, Perú y Hermosillo, Sonoro, donde se encuentra nuestro amigo y maestro. Adelante, Jorge, un honor tenerte en la sala. Muchas gracias, muchas gracias. Doy gracias al creador por estas coincidencias y que seguimos coincidiendo. Desde la perspectiva de los negocios, de la amistad y, por supuesto, de los temas en los que siempre convergemos. El conflicto realmente es motivador, realmente nos lleva a la acción y como lo ha explicado nuestro fino y nunca bien ponderado amigo Boris, pues evidentemente no cabe nada de duda de lo que él ha mencionado es importante precisamente estar preparados para el conflicto, y sí, sabemos que hoy en día la generación, quizás pudiéramos decir de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, sobrinos nietos, sí, no están preparados para, el conflicto, para ese análisis del conflicto antes de actuar, están involucrados en una inmediatez, y por supuesto, a veces creemos que no razonan antes de actuar. Y ya lo decía Boris, que es importante pensar. Por eso creo que este tema es, eh, creo yo, por los que veo ahí más de 50 personas que estuvimos conectados, que coincidimos, quizás seamos de la misma generación, de la misma rodada, como decimos por acá, 45, 65, 70, por ahí algunos. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, sobrinos, nietos y demás, tienen un gran reto para vencer esa situación del conflicto. Creo que también debemos de voltear a ellos, invitarlos, a hacer conciencia que participen, estén precisamente activos en ese tipo de charlas muy enriquecedoras. Va un saludo fraterno, un fuerte abrazo, eh, lo habíamos dicho, mi amigo, al corazón también, pero también desde aquí. Un agradecimiento porque el Creador nos permite seguir coincidiendo. A todos, por ahí vi a algunos conocidos, un abrazo, saludos desde Hermosillo, Sonora, México. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias, maestro. Un honor tenerlo en la sala. Maestro Jorge, hay que invitarlo al maestro Boris a un eh, conecta allá con Arizona, allá en el mundo de habla hispana, para tocar este mismo tema y presentarlo a nuestros amigos de habla hispana allá en Estados Unidos, en Arizona. Muy bien. Saludos de Gustavo Galvis, eh, Sandoval, Sadoval. Muchas gracias, doctor, desde Colombia. Norte de Santander, gracias Juan, Juanito Vianey Ramos también brillante reflexión doctor un grande abrazo gracias también lo mismo a Fernando Luna gracias gracias amigos y amigas gracias también Herman Velázquez nos dice en los tiempos actuales es muy necesario realizar estos temas y llevarlo a la práctica en nuestras familias o en cualquier espacio donde nos encontremos. Muy bien. Y eh, gracias eh, reiteradas, Maestro Boris. Regresamos con usted. Estamos ya en los instantes finales de esta transmisión. Por supuesto, Julio. Agradecido realmente por las palabras de cada uno de ustedes, pero sobre todo por el privilegio que nos dan ustedes de poder entrar a través de esta plataforma a cada uno de vuestros corazones y esperar con la ayuda del Creador que cada uno de nosotros se convierta en un gestor de una comunidad de paz. Creo que nuestro mundo hoy necesita de cada uno de nosotros. Que abramos nuestros brazos, abramos nuestros corazones y demos lugar en nuestra mente a aceptar que las diferencias son la clave para crecer y juntos buscar el bien común. Gracias una vez más por la oportunidad de, que me permiten en esta Escuela de Líderes poder presentar un tema tan relevante, tan importante, para la vida humana. Gracias a ti, Julio, como siempre, por organizar estos eventos, y a cada uno de los que participaron hoy, mi cariño y mi abrazo para cada uno desde este lugar, y desde mi corazón, de este humilde servidor, Boris Darwin, para servirles. Muy bien, estamos llegando así a esta parte final de la transmisión, eh, agradecer a todos los que están en sala, gracias Walter, gracias eh, doctor Mario Salazar, gracias Eli Poma, gracias Magda, gracias Mario, gracias Blas, Elmer, hay varios Elmer en la sala, a todos los Elmer, un fuerte saludo, gracias maestra Evaluisa. De esta manera estamos llegando a la parte final de esta transmisión. Nos encontramos en Escuela de Líderes el próximo miércoles a esta misma hora, 8 de la noche, hora del este para Perú. Hora del Este también para Ecuador y Colombia, y en los diversos usos horarios en cada una de sus ciudades, en Bolivia, nueve de la noche, lo mismo que Brasil, y así sucesivamente.